con esta sesión de, del seminario agradecemos a los que están aquí presentes eh, en este, sí. ah, a ver ¿quién la presentación? la presentación, perdón, se pone en esta laptop ¿sí? Sí. Bueno, presentamos entonces a los participantes que nos acompañan en esta ponencia que son Guadalupe Barrena Nájera, quien está a cargo de la clínica jurídica sobre discapacidad en la UNAM, en el Programa Universitario de Derechos Humanos, y el doctor Sergio Méndez Silva, quien pertenece a, una, a la Organización Jurídica de Sociedad Civil. Ellos nos van a hablar sobre acceso a la justicia para personas con discapacidad y específicamente la temática del de, eh, amparo que se presentó por la ley de autismo. Y nos acompaña también Erika Ceballos de la Clínica Jurídica. ¿Sí? Muchísimas gracias. Yo les voy a empezar con debate lo más importante. Una hora contamos 10 minutos de preguntas. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh... El caso que nos ocupa hoy es un caso muy relevante de litigio estratégico, el amparo que promovieron organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad que defienden sus derechos humanos, así como personas con discapacidad eh, por una demanda de amparo en contra del alivio que es su contenido contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los temas específicos de por qué consideramos que la ley de autismo eh, expedida el 30 de abril de este año es inconstitucional, lo desarrollaremos eventualmente en Guadalupe Barrena y, y, y Erika. Eh, yo lo que voy a exponer ahorita es... Quiero desarrollar...